chicos, más que listo para ir más a Cartagena, como les decía por primera vez para conocer el mar. Les muestro un poco el aeropuerto El Dorado de Bogotá, detallitos y demás. Máquinas desprendedoras, poquito de tecnología. Señorita, disculpa dónde quedaba. Señorita, buenos días, disculpa dónde he quedado viva. con toda la ropa. ¿Cómo se Tú quieres Y yo eso de la pantalla, ¿no? Ustedes necesitan ir a vivir a las salas. Ya van a abordar el avión sí. o van a ir al a, módulo a chequear equipaje. A, ver, a, ver. a chequear equipaje. Ese equipaje le dijeron que no iba de mano o que va de mano. No, no, no, no. ¿O no han a preguntar? No, no, no, no. Nos dijeron que íbamos acá una vez allá. Una na... vez... ¿Y qué na... kilos les dijeron que podían llevar de más? Hasta 10 kilos. ¿Hasta 10? Ah, es, que, es impresionante, realmente. Bueno, vez adentro, chicos, vemos que hay bastantes lugares de cadena, lo que es bueno, tienditas, comidas rápidas estas joyerías pero creo que están cerradas sí. 75 sigamos y 75 es el último impresionante realmente es único que nunca haya entrado cierto uh -huh. que nunca ha entrado es, es como un sueño y aquí tienen como consolas, pero están inhabilitadas. En es que son de huevos. 75. Es que hay gente que 74. 74 75 está y allí. Hasta 75. Vale. 75. 74. 75. está si no Ay, como les estaba mostrando Hay gran variedad de cafeterías Veo que hay muchas, muchas tiendas de ropa De belleza, de estética Hay muchas cosas Claro, por lo que esto es tan grande Realmente se presta para que haya Gran cantidad de locales Ahí les muestro lo enorme que es este lugar, que es este aeropuerto. Aquí pues quise venir un momento, un segundito al baño. También ahí les quería enseñar lo que voy a hacer es lavarme las manos y bueno, utilizar el orinal antes de abordar el avión. Ahí lo que hace es lavarme la mano chicos, ya les sigo mostrando. que nos sucedió es que como las maletas no caben allí donde dice mide aquí ahí es donde le estoy mostrando ya casi en la entrada número 75 que era donde la debemos de viajar nos ha tocado pagar extra por cuatro maletas ha costado un total de 330 mil pesos por aquí también están las otras con los sellos Realmente es algo con lo que no contábamos, pensamos que desde que la maleta cupiera donde la verifican no había ningún problema, pero pues ya al momento de llegar aquí uno se da cuenta que las cosas no son como uno cree, realmente pues falta investigación, pues casi uno va a no viajar, realmente uno se da cuenta que falta mucha experiencia, nos han hecho un descuento por habernos acercado a preguntar y pues esto es algo que les aconsejo que tengan muy en cuenta ya que no, no pues tengan sorpresa al momento de pasar el avión y les cobren realmente costoso bueno no sé si de pronto no, no habrán hecho ningún descuento y realmente ahora salió más económico aquí ya estamos a punto a punto de abordar el avión no sé, mira, la alegría que tengo por aquí en esta parte, por el unos aviones increíbles. Ya les voy a mostrar aquí a mano derecha, venidame un segundito, mira, por esta parte de unos aviones gigantescos. Bueno, vamos a abordarlo, les voy a mostrar ahí de a poquito cómo es por dentro de este avión. Venidame un segundo. Ahí ya les voy a mostrar, vean chicos, realmente pues es un avión grande a pesar de que no es un avión de esos tipos lujosos. Muy, muy bonito estamos buscando el asiento y mirando según lo que no como nos acomodaron el avión buscando qué tipo de silla nos tocó el número de sillas nos ha tocado estas que ven acá así que bueno vamos a acomodarnos esta es la vista que tenemos y se pueden ver las otras aviones las otras empresas prestadoras de servicios de viajes viajeras muestro un poco el fondo eh, también les muestro también este vista para que vean como la gente se va acomodando para que vean que está bien pues siempre es grandecito les muestro esta pequeña repisita por, por, para escribirla acá nos dice que es para colocar lo que vasos colocar el libro pronto para escribir algo ahí les muestro ahí iría el vasito hay una escribiría Ahí está el seguro, y aquí se ven como unas instrucciones en caso de que llegue a ocurrir un accidente que espero que no haya ocurrido y tengamos que aterrizar en el agua. Como es para el chaleco salvavidas, como es su debido uso, y aquí, cómo se debe usar la mascarilla, la máscara de oxígeno para en caso de carlos sin oxígeno. Ahora la dejamos nuevamente donde estaba. Hola, armar todo, ya casi listos para el vuelo, ya están quitando los conos, realmente me sorprende que hay varias aerolíneas disponibles para hacer viaje, aquí ya estaba y le muestro esta vista, ahí con toda la alegría, muchas yo, expectativas con de mi primer vuelo en avión, podrán escuchar y cinco, que habla ahí el piloto el otro, el y copiloto, el capitán de avión, eh, lo dejo para que lo escuchen. A partir de este momento todas las llamadas con sus parejas, amigos, familiares o correos de urgencia no son posibles. Debemos apagar celulares o dispositivos electrónicos o ponerlos en modo avión por seguridad de todos. Mismo, También no lo dice tremendo, ni inglés para las trabus, personas que de no estén viajando y no sepan español. Muy bien, muy bien, Ahí podrán ver cómo nos bueno, va guiando el, el avión. Él muestra prácticamente Sofía, full full el full avión. Creo que no hay ¿sí? ningún asiento a excepción de que tenemos al lado que esté desocupado. En caso de pérdida de presión en la cabina las máscaras de oxígeno caerán arriba del asiento. Recuerda que antes de utilizar la máscara de oxígeno debes retirarse su escudo facial o mascarilla. Álala para iniciar el flujo de oxígeno, ponla sobre nariz y boca, ajusta la banda elástica alrededor de la cabeza y respira con normalidad. La seguridad y el de todos es nuestra prioridad. Algo que les quería mostrar, que me pareció, no sé, polo, extraño, de de polo, raro, polo, inusual, y son esas luces que ahí les polo, estoy polo, enfocando lo lejos, parecen normas, pero la verdad no creo que sean normas, se me en hace... Trato de aterrizar que en el agua, las luces están ubicadas bajo dos si años. Son dispositivos de aterrizaje. Para que lo vean, tomalo, pásalo por la cabeza, asegura la correa alrededor de la cintura y ajustalo. El Equipo Vida te desea un feliz vuelo. Más que listo para ver este avión bular, primera vez tener esta experiencia. Ahí me podrán ver toda la cara intrigado que tenía, mirando la hora, exactamente 6 y 2 de la mañana. Y más más que listo, se nota que afuera está haciendo mucho frío. Espero cómo se ven esos aviones llegando, ¿cierto? No, o sea, que todo que ahora se noche. ¿Les pues parecía? Compañeros, muy buenos días desde la cabina de mando, Lo saludo al primer oficial, mi nombre es Miguelena, acompaña al comandante Carlos Ocampo, este excelente grupo de tripulantes de cabina, le damos la bienvenida al vuelo viva del 5700 con destino del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en la ciudad de Cartagena. Para nosotros un gusto tenerlos a bordo la mañana de hoy, somos turno 3 para el despegue, estaremos despegando en aproximadamente 12 minutos, el tiempo de vuelo será de 1 hora a 3 minutos, Esperamos un poco de turbulencia en nuestro ascenso, esto no afecta para nada la seguridad del vuelo. Cartagena reporta 26 grados centígrados y cielo parcialmente cubierto. Esperamos sigan todas las instrucciones de seguridad, se relajen, disfruten del vuelo y gracias por escuchar los servicios de Vivael. Como escucharon, hablaron algo de turbulencia, espero que no sea nada raro, que no sea algo que nos ponga en peligro la vida, aunque dijeron que no. Ahí el avión se está preparando a poco, creo que no ha volado porque hay uno por llegar. Entonces, obviamente sí. deben de esperar primero a que llegue el otro y ahí sí poder despegar. Vamos a ver qué pasa, mucha, mucha intriga y la gente también con mucha expectativa. Como les digo, mi primera vez volando en un avión. Espero que no sea la última, ustedes entenderán la referencia. Ahí le fui mostrando exactamente los cortes importantes para no aburrirlos con lo mismo. Ay, creo que ya viene el avión, sí, sí, ya viene chicos, esto imagino que es el que están esperando a que aterrice para poder despegar, imaginen un choque antes de despegar, ¿no? Sí. Que... Y chicos, nos vamos, nos vamos y los voy a dejar para que vean cómo despega el avión. me siente muy distinto cuando estaba despegando cuando pase la vida. están mirando a la izquierda una espectacular sensación de verdad espectacular increíble ver las cosas tan, tan pequeñas Con una sensación única indescriptible aparte de emocionante Ay. debe ser espectacular desde abajo desde abajo poder ver como un avión da la vuelta de este modo, la verdad no sé, nunca he visto eso y por allí unas pequeñas nubes vamos a poder notarlas por allí lo recomiendo, pues bueno, para los que ya tengan altura yo creo que no es muy conveniente, pero realmente es espectacular la experiencia, todo se ve muy pequeño y creo que vamos a subir más y que pues, les seguiré mostrando todo todo se ve como se ve, una, una maqueta ¿verdad? han autorizado para podernos levantar o soltarnos el cinturón de seguridad en estos momentos he querido ir al baño de hace un momentico más que todo para grabar pero pues no, no se puede en estos momentos va pues, a esperar anotarse nubló de un momento a otro lógico al avanzar tanto territorio en tan poco tiempo se encuentra uno con gran variedad de climas en un lado pues está lloviendo en otro pues está haciendo buen pues, sol porque en este momento puede hacer esos sin química. Ya podemos usar el baño y quitarnos el cinturón ya permítame un momentico miro para ir y mostrarles cómo es el baño no creo que sea la gran cosa pero de igual forma saben que me gusta mostrarles y comunicarles todo lo que más se pueda están hablando en inglés en este momento pues ya les sigo mostrando por ahora de esta vista inigualable desde un avión les voy a mostrar un poco cómo está el avión en estos momentos Nada fuera de lo común Venga un segundo, ahí va el puesto Ahí la gente está muy relajada, muy tranquila, muy secada, muy leyendo. No hay nada fuera de lo común Simplemente pues allá no podemos movilizar A si voy al baño Oye, básicamente así es el baño de un avión pues normalito no lujoso, nada de eso, un avión turista Ya tenemos el a la mano, en un poquito espacio que tenemos Si ven acá estamos. todo. A hasta de la puerta, tenga cámara para uh, aprovechar y usarla. Quiero que vean ahí. Nuevamente estamos por un territorio donde nota que está cayendo un aguacero, nota que está haciendo mucho, mucho frío. Ahí les sigo mostrando, sin como de la nada se pasan estos límites. O sea, una parte nota que está haciendo un clima frío, en otra que está haciendo cálido, otra muy caliente, pero increíble la vista y la altura a la que vamos. Y, y bueno, lo que más queríamos ver el mar por primera vez. Es que, mi objetivo es, sigue siendo mi objetivo porque la primera vez que lo veo en persona, pero estoy, sigo, bueno, estoy, sigo bastante lejos de él. Una vista inolvidable. He visto varias islas, mucha vegetación, bosques muy, muy densos, unas montañas, unas nubes increíbles, los paisajes con los que toda persona que le gusta viajar sueña. De a poco, según lo que veo, ya estamos muy, muy cerca a Cartagena, espero que no falte mucho. Pero bueno, este vuelo no es que dure tanto, creo que es entre 40 y 50 minutos, según lo que recuerdo que escuché lo que dijeron el capitán del avión. Ahí, bueno, el clima no ha cambiado mucho. Ahí podemos empezar a ver ríos, ríos que se ven que son gigantescos. Y vemos también charcos, como lo llaman en algunos sitios, tanques, pero gigantescos. De arroz se nota que aprovechan mucho el agua en estas zonas para realizar cultivos, para hidratar, bueno, darle el agua a las plantas. Hermosísimo, créanme. Como una parte más clara, ya fondo el mar? pero porque se ven como carreteras sobre el mar, si ¿sí? vean uno pa no, no, para el mar, pero porque se ven como vea, como líneas se puede notar el mar cada vez más grande que nos vamos aproximando a poco empiezo a ver edificaciones más más adelantico obviamente, empiezo a ver ya tipo como fiquitas, casitas y mucho más lejos ya se ve tipo sobre población ahí sigo mostrando esta belleza de paisaje realmente que y, y, no sin palabras no tengo ni idea por dónde estamos volando pero bueno estoy concentrado y disfrutando la, la vista ver estas islitas, no sé si alguien viva allá pero de seguro que va gente sería todo un sueño realmente uno tener como una casa allí aunque creo que sería peligroso nunca sabe pronto suba la marea haya una tormenta y bueno no no mejor no, no, no hagamos ideas extrañas por ese embarquito lanchas tripulación próximo sala aterrizaje bueno, ya llegó la hora, la verdad. Espero que todo salga bien. Espero que el aterrizaje sea perfecto. Ahí les muestro. La gente, como que también se intrigó al escuchar al capitán decir eso. Lo voy a callar para que vean. empieza a entrar como oxígeno, sí, creo que para graduar el, la presión. Por lo que, pues arriba es diferente. Arriba no. Hay, bueno, se utiliza oxígeno. Ya en este momento se regula la temperatura. Ahí les muestro lo que les decía que veía más adelante, solo que con la cámara no podía captar, ya se ve la población, las edificaciones, los edificios. No tengo ni idea, como les digo, por dónde estamos pasando, desconozco totalmente toda esta área, jamás había viajado hacia estos sectores. Lo más cercano ha sido Aguachica César, que estuve hace ya varios años, pero bueno, ahí me callo para que ahora sí lo disfruten. Pasajeros bienvenidos a Cartagena, una ciudad viva y llena de nuevas historias para todos. Como tu seguridad en esta prioridad, debes permanecer sentado con el cinturón abrochado, ya que el avión puede detenerse para atender durante el rodaje. Es el momento de avisar que si llegaste bien a tu destino. No olvides los regalos, compras o de equipaje y demás. Recuerda tener cuidado en los compartimentos ya que pudieron haberse movido durante el vuelo. Gracias por vivir en Cartagena con la aerolínea que te permite viajar de lindo así de sin trámites y fácil. Queridos pasajeros, les informamos que por disposición de la autoridad de salud el desabordaje del vuelo se hará de forma secuencial y en pequeños grupos. Por esa razón les solicitamos permanecer sentados incluso después de la apertura de puertas hasta que la temporada indique que puedes abordar el avión. Bueno chicos, lo hemos logrado, muy muy contento, todo ha salido bien, Teresa, exitoso. Ahí estamos esperando a que el avión se acomode para que la orden de salida, ya pues espero poder salir pronto, no mucho, pero igual pues la ansiedad de salir pues, a conocer y bueno, ya me estaré despidiendo. ¿Y las 17, 18 y 19 pueden desembarcar por la puerta delantera? Bueno chicos, ha llegado la hora de bajarnos, ya estamos esperando que nos llamen y bueno, yo creo que nos veremos en Cartagena, en el mar, muy pronto, bye bye.